Las 10 cualidades para formar niños emprendedores. La escuela tradicional cree que el mundo académico y el mundo de los negocios son dos esferas de la vida completamente diferentes. Muchas familias sienten miedo de enseñarles a sus hijos emprendimiento porque qué tal que les guste mucho la plata y deje de estudiar, lo cual es completamente falso y circunscribe el aprendizaje únicamente a lo que ocurre en la escuela. Para la muestra un botón. Los estándares curriculares de lenguaje en Colombia plantean la producción de textos orales argumentales como uno de los contenidos obligatorios para todas las escuelas en Colombia. Por lo tanto, un estudiante puede ejercitar esta competencia con textos inútiles, como la exposición de la María, o con textos como su discurso de ventas para convencer a un inversionista o para convencer a alguien que le compre su producto. Por lo tanto, la diferencia radica en el tema y no en la competencia que se está desarrollando. Es por eso tan importante usar contextos significativos y el emprendimiento resulta ser más motivante porque requiere una experiencia vital. Por otro lado, la enseñanza del emprendimiento no se refiere únicamente a conocer sobre modelos de negocio, contabilidad, marketing. Incluso lo que nosotros recomendamos desde el Centro de Desarrollo del Talento Emprendedor para Niños y Jóvenes Libertarios es que en las edades iniciales es fundamental que se centre el desarrollo de las 10 cualidades capitalistas o para el emprendimiento, las cuales hemos agrupado en tres grandes conjuntos. El primer conjunto se refiere a las cualidades que permite al niño automotivarse y poder colocar los recursos disponibles para desarrollar cualquier iniciativa. Las cualidades que componen precisamente esta categoría son iniciativa, optimismo, ser decidido y claramente estar automotivado. Los defectos que le deberías ayudar a combatir a tu hijo en esta categoría son pasividad, pesimismo, desinterés, indecisión y cobardía. El segundo conjunto se refiere a la autoadministración y dentro de esta categoría podemos encontrar las cualidades de él, planear, persistir y tolerar la frustración. Los defectos que deberías combatir en esta categoría son ser desordenado, inestable, inseguro. Finalmente está el liderazgo que está asociado a las cualidades de ser misional, estratégico y persuasivo. Los defectos que deberías combatir en esta categoría son ser sumiso y ser un follower, un seguidor. Es fundamental que estas cualidades se desarrollen antes de los siete años porque su desarrollo posterior requerirá mayor esfuerzo y tiempo. En las próximas columnas hablaremos de cómo las familias podrían desarrollar estas cualidades en interacciones cotidianas o con juegos muy simples.